Tres horas con 52 minutos, retornamos con las informaciones vamos a mostrar la agenda que tendrá el presidente Evo Morales en Surinam y también en Rusia. Hacia la ciudad de Paramaribo, en Surinam, para el día de mañana a primera hora poder participar de la reunión bilateral entre el presidente eh, Buterse de, de Surinam y el presidente Evo Morales para eh, firmar importantes acuerdos, pero además para poder conversar temas relacionados ...a la integración regional, temas relacionados a los temas multilaterales... ...que son de interés para ambos presidentes y para nuestros países. Posteriormente, el día de mañana, alrededor del mediodía... ...el presidente se trasladará desde Paramaribo hasta Moscú... ...para participar en una reunión bilateral a invitación del presidente... ...Vladimir Putin, con quien también se van a firmar importantes acuerdos... ...se van a desarrollar diferentes actividades... Y, eh, pues, eh, nos interesa avanzar también en los temas de desarrollo multilateral en los cuales participamos ambos países.